si él no baja la velocidad no, y hubiera, por lo sí, menos haber terminado eh, la jugada ese, ese lo hubiera ¿no? También lo digo, corriendo ese, corda, tipo, de jugadas, de, de, ese de, de, tipo de jugadas de ese era lo que tipo tenía de que jugadas hacer yo, yo, me, yo, yo me esperaba más de esas, más retenciones de pelota de, de, de, de, del, del mudito más juego ofensivo porque si sí lo tiene la discusión siempre con Jared es que, que el Santos <coughs> no sabe jugar de otra manera más que atacando y hoy nos da un, un fútbol de segundo tiempo decir sí, mantener tres goles. El gran problema es, tú qué hubieras hecho, si estás ahí, quizás hasta este, ponchas las pelotas, al, al final pasa Santos y pasa justamente porque aprovecha sus oportunidades y el Puebla no aprovecha sus oportunidades. Es justo, no hay arbitraje, no hay, no hay, no hay nada que buscarle al resultado final, ni, ni quizás tampoco al mal segundo tiempo de Santos. Aprovechó, aprovechó los 180 minutos metiendo tres y el otro señor metió uno. Y entender, entender que esta serie son a 180 minutos, pues Pietra, pero termina repercutiendo evidentemente en el marcador global, en el marcador final, lo que te da el pase para estar en la siguiente ronda, todas aquellas que generó Puebla en los primeros claro. 90 minutos en Torreón y que no supo capitalizar o que no pudo capitalizar. Sí, por eso se es lo hubiera, ¿no? El que no existe. Porque si hubiera metido una, dos de esas, el Puebla, otro gallo, lo hubiera cantado en la, en la vuelta en su casa en el Cuauhtémoc. Por eso es que Santos maneja el partido de vuelta porque tiene tres de ventaja y tarda muchísimo tiempo el equipo de la franja en conseguir su gol. Y luego pues él empieza a hacer chiquito el partido y ya no encuentra la forma. Por eso desde la ida es que, que impone la condición el equipo de Santos, porque Puebla no aprovecha esas. Y yo quiero dar nuevamente el detalle de esa decisión arbitral para que cayera el tercer gol pero no estoy diciendo que no por eso el Santos no merezca la victoria es justo ganador y es justo finalista el equipo de la comarca lagunera Bueno, hablamos hablamos entonces de temas arbitrales y para eso saludamos con mucho gusto a Felipe Ramos Rizo ¿Cómo estás Felipe? ¿Qué te pareció el día de hoy el trabajo del famoso cantante? Hola Mauricio, un gusto saludar a Mario, a Chelí, a, a y al buen Pietra pues mira, para mí fue el partido más sencillo de arbitrar, en mi opinión yo creo que ya estaba decidido desde la ida, entonces lo que hace Fernando Guerrero es únicamente conducirlo, llevarlo al final sin problemas, hay que reconocer que ambos equipos se dedicaron a jugar, no hubo ninguna jugada violenta, ninguna jugada brusca, entonces eh, Fernando hace lo que, lo que tenía que hacer, no meterse en problemas, no influir. ...y llevar a muy buen término este partido, ¿no? Yo lo considero dentro de los posibles que esté, ¿no? O sea, esta, esta jugada, le, eh, por ahí le protestaban penal, pero yo no lo veo. Sí hay un contacto con la rodilla, pero esto es en el aire y, y el jugador de Santos no tiene. Aquí le faltó la tarjeta, me parece que esta es una tarjeta amarilla, que, que fue un jalón a media cancha sobre tabú Y luego, pues, viene todo el problema al final, ¿no? Al, al final, pero pues él no tiene nada que ver... Sinceramente él no tiene nada que ver, esto se ocasiona por, por la, la jugada que había se había suscitado. Felipe, también hay una jugada en el primer tiempo de Orrantia ¿no? que, le, que le saca el balón. A, a y no Pilar, es falta. Que, eh, me imagino. No, no, no es falta. no sí Exacto, le pega, le bien, pega bien, al bien al balón. Pero son pequeños detallitos. Eh, Jared, cuando, cuando ves tú el resultado del partido, que el arbitraje no influye, que el arbitraje sale bien, me parece que, que, que es de los, de los que salió más librado no él y Santander en estos cuatro partidos me parece que fueron los mejores pero la comisión de arbitraje ya tiene eh, en mi no opinión tiene su proyecto o más bien sé que tiene su proyecto porque para la, ida tiene, para la ida quedará entre Santander Fernando Guerrero yo creo que deben ser entre ellos dos que Fernando Guerrero me parece que toma ventaja porque para mí fue el mejor del torneo y eh, hizo un buen trabajo el día de hoy y para la final descansaron a Fernando Hernández para guardarlo y tenerlo listo para la gran final así es que en mi opinión, mi pronóstico es que Fernando Hernández va a ir a la gran final Los y creo que Fernando Guerrero irá a la de ida ¿no? yo no veo a César Ramos para competirles César Ramos anda en un año muy malo, muy malo en su carrera pero bueno, este, creo que así van a ser y espero que, que así sean porque sería injusto que lo sacaran de, de las finales. Y mira que ah. Santander hizo un buen trabajo en el partido de, de, de, de ida en, en Pachuca y también se podría colar. Pero creo que Fernando Guerrero y Fernando Hernández eh, se les van a okay. se les van a adelantar. Adelante, Felipe Chilis. Felipe, sí. Felipe. Buenas noches, estamos entrando, yo creo que a una nueva, a una nueva manera de, de arbitrar en el fútbol mexicano, en esta liguilla y una o dos jornadas antes, dejan correr el juego. Ya no marcan faltas, chicas. Sí, hay... dejan correr, correr, correr. En este partido en especial, sigue, sí. sigue, sigue, sigue, juega, juega, sigue, sigue. No marcaban faltas. Sí, a, a, hubo pocas faltas, pero hay árbitros que sí lo saben manejar, hay otros que no. Hay otros que por dejar faltas. ...que a veces tienen que ir acompañadas de una tarjeta amarilla... ...desafortunadamente no lo saben manejar y los partidos se suben de tono... ...gente como Fernando, Santander ahí va más o menos... Eh, ...Fernando Hernández lo saben manejar muy bien... ...otros no, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo... ...yo te voy a dar mi opinión, yo no lo hubiera implementado en una liguilla... ...me hubiera esperado a que terminara el torneo... ...dejarlos arbitrar como venían arbitrando y empezar esto... ...pero sí tienes razón... Hay partidos que disminuyeron de faltas porque se dejaron de, de sancionar faltas totalmente insignificantes y eso hizo que le dieran fluidez al juego. Gracias. Y está bueno, bien. Decir, no está bien, está bien. Algo, Pero no todos lo saben ¿sabe manejar, Jari. No todos también. lo saben manejar. Y hay partidos que terminan con mucha, eh, eh, o sea, violentos, con brusquedad y con faltas muy fuertes. Eh, no sé si recuerden el de Santos Querétaro que terminó al final con una cantidad de patadas de jugadas que tenían que ser de tarjeta roja, y por esa fluidez que unos no saben ya aplicar, pues los partidos suben de tono y desafortunadamente terminan así. A ver, los interrumpo porque está en vivo el eh, señor Almada, conferencia de prensa post partido Escuchamos al técnico de Santos. ¿Cómo poder a ese equipo mejor en esta final? La verdad, no buenas noches. No entendí la pregunta porque se recortó todo.